del abogado Yasmani Torrico, se suspendió la audiencia programada para este lunes por tres semanas, alegando que por el traslado de Torrico a Chonchocoro, sus abogados de defensa pública no pudieron ir a visitarlo, no lo conocen y no han elaborado un interrogatorio adecuado para la víctima. En aplicación de la forma y velando por el derecho a la defensa, el juez decidió suspender la audiencia y fijar una nueva para el lunes 8 de abril a las 9 de la mañana. Entre tanto, la familia del mecánico secuestrado, Juan Antonio Cuellar, pide justicia y la devolución de sus recursos estafados. El que se haga justicia y a mi esposo ya todos los días no podemos ni trabajar, estamos sin mis hijas ahí. Y es el colmo que no nos, hagan, no nos escuchen, no nos hagan justicia ya no sé a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Yo ya no puedo más, ya todos los días a veces mi esposo se reniega, todo tan nervioso, todo. Por favor, ya le pido justicia a los dueños de casa que vayan a la cárcel, porque ellos le han contratado al abogado ese y yes Según la denuncia de Cuellar, el 16 de marzo del 2018, fue secuestrado y retenido contra su voluntad en oficinas del Buffet Leclerc y asociados, con el fin de hacerle firmar un documento de devolución de 20 mil dólares de un anticrético que había contratado. En un segundo caso, Yasmanito Rico es indagado por los delitos de organización criminal, robo agravado, coacción, vejaciones y torturas contra su propio padrastro.